El grito, No sé si Millarona consiguió video de eso o alguna foto de lo que está pasando con los vendedores de mascarilla. Parece ser que dicen, según la nota de, de prensa, que déjame ver si la encuentro. Eh, ok, gracias por ponerme una imagen de fondo. Entonces, según la nota de prensa de los, oigan cómo que se llama, ASONAVEMA, Asociación Nacional de Vendedores de Mascarilla de la República Dominicana. ¿Cómo? Ahí, ahí, ahí. <risa> Según la asociación, Azonavema, RD, Azonavema, RD, José Luis tipos? <risa> Una que hay, ahora hay hasta asociaciones de vendedores de, de, de cilantro. De cilindro. ¿Mm? Sí. Atención, pueblo, dice así: Azonavema. A los vendedores de mascarillas de la Asociación Nacional de Vendedores de Mascarillas de la República Dominicana, oye, dijo dos veces la República Dominicana en la misma nota, eh, a Zona Berma, están preparados para una marcha del de, en Parque Enrique María de Hostos del Palacio Nacional en demanda que el gobierno compre sus mascarillas a un precio razonable y evitar la quiebra de los comerciantes. La marcha está convocada para mañana a las 5 a.m., perdón, eh, para perdón. Vierne, mañana viernes 5 a las 10 de la mañana, favor de evitar consecuencias que esto puede proporcionar. Se despide cordialmente José Marte Peguero, <ríe> Pre <ríe> presidente de Asonamem. <ríe> señores, señores, no sin se vergüenza esto. <ríe> Mi pregunta es, gran. antes de la pandemia, la crisis estaba. <ríe> Yo pregunto... Dice que el gobierno está comprando, parece, mascarilla y la están vendiendo a un precio cómodo, asequible. ¿Qué no te la están vendiendo tan ¿Qué, cara? ¿Qué le importa eso? Porque ellos la venden, un ejemplo... ¿Qué le importa eso? Porque ellos, que ellos la venden a un precio un poquito elevado, que es lo que se puede buscar su comida y eh, a través de Te, eso. Otra cosa, ya sé. Pero, ajá, porque si no hay nada que vaya. ¿Qué va oye, a vender? Ese señor sí señor, que es una asociación de macarillas. <risa> ¿Eh? ¿Qué va a vender? Sí, Neto, en la, en la libertad. Rey, pero tú dime algo, flaco. Oye, una... No, vez... porque el flaco ya le compró. No, Eso, qué sé yo. Ahorita... <risa> <risa> Ahorita <risa> <Oye>. <risa> se... Ahorita <risa> se huelga ellos por ¿Eh? eso y se retiran. No, no vamos a trabajar más. Hasta que el gobierno no lo cumpla y vamos a goma, pues... pero, ¿sí que más goma. Pero, ah, tú ves, por eso, ves, ves que José Julio dice: Lo que más está viniendo la mascarilla, entonces el gobierno se le está por coger el precio. ¿tú sabes? ¿Cuánto tú diste flaco por esa? Eso es cierto. Telenor a todos sus empleados, los dota de mascarilla. Eso es muy importante, muy importante. Pero, ese es el problema, que Telenor compra mascarilla a los empleados, Fulano compra mascarilla, entonces. Hennessy, por ese Bema, señor, y que Bema, ¿Cómo es? Sequilla, porque ya, por qué? porque ya la mayoría de empresas compran su mascarilla y farmacia y lo ponen a un precio más barato. qué tiempo tiene esa a, a Ellos tienen defundado. ¿Cómo es a o Azonabema. oye? Tienen defundado un promedio de tres. <risa> ¿Eh? No, ya ¿tien? tienen tres meses. ¿Está bien? Por eso. <ríe> es que fuera por la pandemia ellos no existían. Sí, eh, tres meses tiene el presidente. Eh, una pregunta. Él le pide un requisito. ¿Cuántas mascarillas venden? ¿Cuántas de ellas venden? Están pagando impuestos ella. Pagan ¿Tú impuestos. ¿Tú? ¿Tú Se llama José <ríe> José Marte Peguero. Presidente de <risa> Azolamé. <Ya son> <risa> Neto, Neto, Neto, Neto, no le hace caso. No. Pero Neto, Neto, Neto, Neto, está, Neto es injusto con los chiriperos. No me hables de eso. Neto es injusto con no los chiriperos. Asociación. ¿Qué es eso? Neto, Aquí todo es una asociación. Neto, tú estás siendo injusto con los chiriperos, no, Neto. No Ellos están buscando a Neto. Ahí bueno, en si la Si calle. hay yo solo, que se queja, está bien. Ah, no, el que esté en la Duarte, por favor. Pero da que bien. si es uno solo, no le hacen caso, neto. No, que se queje, Ay, hasta que le caso. Pero que, ajá, por eso es la asociación. No me gustó eso. Vamos a quitarle de motorista. No me gustó. O sea, ¿qué puede pasar, neto? Y que ahorita Gonzalo no. viene y, se lo, y sí. lo apoya a ellos y le da la mascarilla financiada. Eh, eh, eh. Eh,